todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Aparte de, de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Estamos en la parte central de este Evangelio. Este relato es muy duro y fuerte, más de lo que imaginamos. Tiene dos partes en la que Jesús acepta y reconoce que él es el Mesías, la primera parte. La segunda, donde Jesús explica cómo realizará su condición de Mesías. Estos dos textos no se deben separar porque forman una unidad. Sin el segundo, el primero puede ser mal interpretado. Jesús no es simplemente el Mesías que salva este mundo perdido, es Juntamente con eso, el Mesías sufriente y el que fracasa. Y además de eso, el Mesías que no quería la religión establecida. Arreglón seguido de la aceptación pública de su condición de Mesías, Jesús le dice a sus discípulos que le espera padecer mucho, ser condenado y morir, ejecutado. Pero no solo eso, para el profeta y el Mesías, lo más duro tuvo que ser que el sufrimiento, la condena y la ejecución vendrían de parte de las máximas autoridades de la religión, lo que en sana lógica planteaba para que...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 Husano. Aquellos hombres una pregunta sin respuesta. O Jesús era un falso profeta o un falso mesías o la falsedad y la mentira estaba en la religión que iba a matar a Jesús. Por eso Pedro no aguantó y se atrevió a increpar a Jesús. El Evangelio utiliza el verbo griego epitemau para decir que Pedro increpó a Jesús y que Jesús increpó a Pedro. Este verbo tiene en los evangelios una fuerza que impresiona. Jesús, utilizando este término, venció el poder demoníaco del viento y las olas en el mar y liberó a un muchacho del espíritu inmundo que lo poseía. Jesús, al obrar así, demuestra que está enteramente del lado de Dios, el único a quien corresponde según el Antiguo Testamento vencer a los demonios o a los poderes hostiles de Dios. Por eso la palabra con que Jesús responde a Pedro hace que esta escena se asemeje a la expulsión de demonios. Y es que el problema de fondo de todo este relato está en que ni a Pedro ni a los otros apóstoles les entraba en su cabeza que Jesús pudiera traer salvación al mundo precisamente pasando por el rechazo frontal de la religión y sus responsables. Lo peor de todo es que muchos de nosotros nos ocurre lo mismo que a Pedro. Queremos más a la religión y sus ritos que a Jesús y su mesianismo rechazado por los sacerdotes. Que el Señor los bendiga.